El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal de esta provincia, Duarte, condenó a 20 años de prisión a Gregory Minaya, alias Matalagarto, que confesó haber ultimado a un menor de 17 años, identificado como Domingo Alberto García, en hecho ocurrido en una cancha de baloncesto del sector Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el pasado julio del 2017. Minaya fue declarado culpable por el referido tribunal, acusado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. Según la policía, Matalagarto confesó haber cometido el hecho porque el hechizo junto a otras personas, lo agredieron físicamente cuando éste se encontraba en el interior de la cancha Olegario Tenares de referido sector. La condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de este municipio. Para NTN